No sé cómo tú llegaste, pero tú cambiaste todo, todo en mí cambiaste, No estás loco, pero mi cora, tú lo robaste. Un médico va a curarme. Un médico va a curarme. Y es que ya no puedo olvidarte, no te prometo. Carita, mi bellaquita, quita llave Que me tiene vuelto loco Y que de ti tengo sed Yo te prometo un billón de aventuras Mami de esta tú tienes la cerradura Si me siento enfermo tú eres la cura Y no es que te halague pero también dura esa carita mi bella quita llave que me tiene vuelto loco y que de ti tengo sed no te prometo ser perfecto pero lo trato de ser contigo quiero algo distinto el que por ti pueda haber solo quiero un beso de esa carita mi bella quita ves que me tiene vuelto loco y que de ti no sé, no sé cómo tú llegaste, pero tú cambiaste todo, todo en mi cambiate. No estás loco, pero mi cora, tú lo robaste, un médico va curarme, un médico va a curarme. Y es que ya no puedo olvidarte, no te prometo ser perfectamente. Y aquí está llave que me tiene vuelto loco y que de ti tengo sed.